Buongiorno, cari amigo, da Pablo, el giorno de hoy. Un bellísimo alenamiento. ¿Qué ha hecho Vamos a elaborar el abdomen, a eso que está arribando el esta, la primavera y el estate. Qué medio que ponerse en forma con la fitness Ball, ¿cierto? Importante. questo al ejercicio del abdomen que ayúndole una sana y correcta alimentación. Dormir bien, ver un po de agua, para ejercicio aeróbico, correre. Si tú soy fuerte, corre la, la mesa maratón y no, si no no, fai no, 5 5-10 kilómetros, vuelta bueno, te no bien para estar siempre asciutto y firme. Si tu no, no te piace correre, va bien, sale en bicicleta, eh, aunque puede notar, no necesariamente debe correr, porque si hay tanta gente que le da fastidio correre, no le piace, pero metes de la música, corriendo, caminando y así, bah, bah, así logramos todo lo que queremos, recuerda. Y no te regala niente, niente, todo costa ¡Oye! <ríe> ari me saluda mira comanda para tantos goles no <ríe> Oye, el vecino para de casa va a para el evento este, este video pero lui va vale, iba yo vale. cambio de direcciones que en medio de pares cuesta ese ejercicio con la finish ball la, la fuerza la resistencia la esta estabilidad tantos otros grupos musculares no solamente el abdomen ok para iniciar, eh, voy a, a ver un poquito de agua Después se habla español, italiano, faccio confusión Lo importante es que tú me capizcas el ejercicio y tú lo hagas. Ok, perfecto Hay que cortarte eh, un peso, un peso que puede ser 2 kilo, un kilo, cualquier peso que tú hay acá, casa pues Te va bien. ok, perfecto Vamos a iniciar eh, con un poquito de, de movilidad de las de las brazos va, de dietro, espalda, avanti, avanti, su. Ok, perfecto. Me voy me La primavera está rodando, me piace, me piace, me piace, me piace. Ok, perfecto. Un poquito de círculo. Giro, giro, giro. Ok. Muy bien. Prepárate, prepárate que vamos a iniciar nuestro entrenamiento nuestro de abdomen. ¿Cómo lo voy a impostar? Vamos a parar. 30 segundos de ejercicio con. 10 segundos de recupero <risa> en los 10 segundos de recupero tú prende un gocho de área ¡pah! te preparas para el alto todo puesto que va a servir a estar siempre en forma ok ok prepárate se inicia Pronto, vamos a iniciar el 30 segundos de, de, de labor con 10 segundos de recupero vamos a iniciar nuestro primer ejercicio vamos a meter cuál es ¿no? agua 4 3 2 1 Inicio. 4, 3, 2, 1, Nuestro primo, guardo el peso lentamente, lentamente, lentamente. Lentamente, contraigo mi abdomen, contraigo mi abdomen, no contraigo. No contraigo. Abre los pies a la espesa Misura de la espalda, consigue en equilibrio. Lentamente. Bra. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ok perfecto dura poco dura poco esto dura poco dura poco dura poco nuestro segundo ejercicio va vale a dar acá me, estrayo, me estrayo. prendo la pala prendo la pala manos sobre el glúteo vamos a parar esto lentamente lento lento lento toco toco toco toco y salgo toco y salgo toco y salgo A profundo ok nuestro próximo madre Vado acá madre lo cual me extiendo 1 2 vado dove? Pronto. 3, 8 9 10 11 12 perfetto questo già è più facile è facile, è facile, è facile, facile ok, lentamente vado, vado, avanti, vado avanti, vado avanti, vado avanti Vado okay. un poquito más, torno indietro. Nuevamente, echen. Loco, torno indietro. Echen, yendo, echen, echen. Vado más, torno indietro. Ok, perfecto. Prendo un coche de arma y me preparo para el otro. El otro, guárdalo para, guárdalo para, guárdalo para. ok vale. Ok, nuestro próximo Nuestro próximo Cross, salto Uno, dos, tres, cuatro toco, toco, toco, toco, toco, toco perfecto, perfecto <ríe> ok, va a broca plan, plan, plan plan Cambio de lado. Cambio de lado, cambio. Cambio. Oiga, puesto 60. 60. 60 el ejercicio. oblicuo oblicuo perfecto nuestro próximo siempre oblicuo oblicuo giro lado contrario giro giro giro giro, giro. Dame cambio. Tiro contrario. Cuatro. Concéntrate. Concéntrate. Oblico. Voy a dar como grande, estoy grande, estoy grande, estoy grande yo les paso una vuelta, tú a casa que el tiempo lo una, dos y tres, recuerda, todo lo que pague hoy, manes se verá, si tú aún no te has inscrito, inscríbete escribe la de cuores, Pablo